Confieso, sabiendo que habrá gente que no entienda. Hoy me confieso que no soy una monja ni soy muerta. Porque llega el jueves y voy sonriendo al fin de semana, un chaleco mono, los labios rojos y una mini falda. Dejo atrás el uniforme de madrugada, si es por trabajar a nadie le importa, que salga de noche y en falta corta, pero si me arreglo para ir de fiesta, para ir de fiesta, soy una golfa. que merece que me convene me encierren y me vi.